Sí, el gobierno francés, eh, Macron, eh, ha llevado a cabo eh, en, los últimos, en el último año y medio un balance muy antisocial. Eh, sus declaraciones han sido continuamente de, de desprecio hacia, en particular, el, el papel de los sindicatos en la vida política, pero también de la oposición. Y se ha, básicamente es un gobierno que ha estado desarrollando eh, las políticas de los gobiernos precedentes, François Hollande, eh, ...también de Sarkozy, y se ha llegado a, a conocer como el presidente de los ricos. En un país, Francia, que es una gran potencia eh, mundial, pero con grandes desigualdades sociales. Entonces, eh, esta crisis nace de algo que podría parecer eh, simbólico, algo pequeño, que es un aumento en el, en el combustible, en el impuesto al combustible, de unos céntimos. Sin embargo, eh, para una parte de la población francesa que vive eh, fuera de las grandes ciudades, eh, este aumento eh, ha sido un poco la, la, la gota que colma el vaso, eh, ya que eh, es una población que ha experimentado la, el desmantelamiento de los servicios públicos, hay que tener en cuenta que Francia históricamente ha, ha, es, es considerado un, un modelo en, es, en el sentido del de, de el derecho a la salud con la seguridad social eh, y una serie de, de ayudas. Y entonces este gobierno ha, al eliminar, o sea, progresivamente al seguir este desmantelamiento de los servicios públicos, al dar ayudas a, las, a los ricos, a las grandes empresas eh, que tienen exoneraciones fiscales... Y al poner una medida que aumenta los impuestos a la población, eh, ha surgido un descontento eh, acumulado eh, ya de anteriores meses, que eh, es lo que se ha manifestado con esta crisis de los chalecos amarillos. La reacción del gobierno ha sido eh, la represión. Eh, por lo tanto, eh, desde hace un mes, eh, cada sábado, están habiendo manifestaciones, eh, bloqueos en diferentes puntos de la economía eh, francesa y sobre todo las imágenes que hemos podido ver en, en la capital, París, eh, con eh, claramente una, un papel represivo de las fuerzas eh, policiales.